Muy bien, yo sé que van a decir que este juego ya pasó de moda y lo sé. Me vale verga. ¡Qué buen servicio! Lo de ahora es el Poppy Playtime, pero eh, yo me asusto con esto. ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Con bueno, esto se asustan los verdaderos machos. ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku. Y ni modo, vamos a iniciar esta noche porque si no vale madres, me arrepiento y, y no grabo nada, la verga. Vale. Vale. Si no muero, buenísimo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una hora después. Ay Dios, ¿qué es eso? La verga puta madre. Siento que me va a morir. Ni siquiera. Ni siquiera ha pasado de las 12, ya me están queriendo meter el pito. No mames, llevas hablando una hora, wey, una hora. No mames. Esta cosa no debe asustar, me digo, ya, ya he jugado Minecraft en, en todo oscuro. Esto, asustarme, ja. No me conocen. Vale, ni el no hay nada. Este cabrón ha estado hablando por una hora entera. Si supiera inglés, la entendería al menos. Vale, bueno, no te cansas de hablar, son dos horas, no mames. Oh, aquí estás perfecto cabrón dos horas solo para hablarme no mames que intenso vale ok Bonnie chingó a su madre la voy a saltar como todo latinoamericano que soy la voy a robar y le voy a vender por piezas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 Tres de la mañana. Money. Pero bueno. ¿Qué quieres de mí, amigo? Vale, nada, nada. Todos están tranquilitos por el momento. Nada por aquí, nada por ahí, nada por aquí. Perfecto, no te mueves de ahí. Eh, Tú tampoco, please. Ok, un juego de terror a las 3 de la mañana. ¿Qué, qué tiene de malo, eh? Ah, si, sí, mañana parezco muerto por un paro cardíaco eh, no No, lo siento, yo, yo no vendo drogas, amigo Eso no está bien Eso no está bien, amigo Ok, el vago no está No te metiste pendejo Eso está aquí, conejito Oh, ¿yo ¿Dónde mierda te metiste? Ok, chica Bonnie Foxy Freddy. 4 de la mañana. No problem. Yo puedo soportar muchas cosas, pero que me estén aquí chingando a la madre. No es una de esas, ¿sabes? Bueno, tú volviste aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Está en la cocina. Ya saben por qué es un animal que come y cocina. Nada que ver con su género. No he sabido administrar mi, mi energía, ¿eh? No, ya son 5 de la mañana. La paso, easy peasy. Eso lo voy a vigilar ahorita Foxy. Para esto me guío por sonidos y por lo que veo. Lo escucho en la cocina, lo escucho en la cocina. Foxy sigue ahí. No escucho nada. Muy bien. Nada por aquí. Nada por allá. Pim. Pam. Um. Foxy, atrévete a caminar hacia acá. Te parto las piernas. Ok. ¡Qué tensión! Son las 5 de la mañana, mi primera noche, me quedan 4. ¡Ay! Gracias, Dios. Ok, así que la vamos a dejar. Espero que se hayan divertido con mi estúpida voz. Espero que se hayan entretenido un ratito al menos. Y nos vemos en la siguiente. Denle like, suscríbanse y síganme en mis redes en la descripción. Bye, bye.